Mando un one of the We're going higher and higher and sky in the Man, vex, una de tres Son dos premios a la misma vez Mucho orgullo tengo love en de mi chest Hago esto para matar el estrés ¿Y tú qué te crees? Mi cuenta se llena durmiendo no están aprendiendo. Soy el negrata que rula la calle. No sé si negratas lo están entendiendo. Hey, mando, no. conmigo colabo, es hit. Si quieres petar en la isla, manega mi negros con mana la street. Verdades, digo, no es beat. No es beef. Mis cosas van así, así. No es pin tú, tú no ganas lo que gano, manega, no me puedes corregir. Busco mi línea si quiero brillar. Muchos negatas me quieren tirar, te lo juro, manega, la voy a liar. Sit down, escucha, te atrapo en la red como Spider-Man. Sonamos en la calle, en las redes sociales, parece que tú no lo pías, man. Miles de views, parece algo de chiste. Controlamos el puto negocio, manega, no sabes con quién te metiste. Un negata que lo hace so Nadie se pase conea. Si yo entre las babies menean, siempre lo hago por esta guinea. Recibo premios y mucha pelea. Flow me iguala, ¿quién me noquea? Hablas de money, nunca faroteas. Pussy, nigga, mira quién te bloquea. Se reconoce que todo lo ajeno atrae y ante mi persona en el cielo bendiciones cae Estoy aquí, no puedo moverme. 21 de diciembre nace un negro llamado Chicho, Chicho, Chicho, Chicho. Chicho, Chicho, Chicho, Chicho, Chicho, Chicho, Chicho, Chicho.